de no de 1970 ya yeah. 45 años es buena onda, buena hombre yeah. él también number one okay él vivió también en México tiene yo una... solo viví ten... 20 años en Acapulco qué eh? okay, señora se ves que era un siciliano verde chao yeah. all right take care bye all the best